Hola, estamos en Yu Yuan Gardens. Vamos hacia un templo. Está lleno de gente porque es año nuevo. Así que todo está lleno de gente. Pero nos acercamos hacia el templo budista, que es el dios de la ciudad. I love